El survival horror también llamado horror de supervivencia, horror de sobrevivencia o supervivencia y horror, es un subgénero de los videojuegos de terror y de acción y aventura que se centra en la supervivencia del personaje mientras se intenta asustar a los jugadores con diferentes elementos del horror. También ocurre aquellos alertas y anécdotas por lo cual por mínimo aquí les traigo la segunda parte de este mismo tema y bienvenidos a Relatos del Público la sección donde les hacemos un amarre para que den like y suscriban a este este canal antes de comenzar te recordamos que subimos un nuevo video cada mismo mes lunes o viernes o sábado después de la medianoche así que suscríbete activa la campanita así sea un habitante más de mundo crepizeta qué tal buenos días tarde o noche yo soy su amigo Arturo Espectralo y su asistente Amalia y aquí comenzamos. No era ella, era Miranda, es un arma biológica, cambió de aspecto y se hizo pasar por Miranda. Miku hace su primera aparición a la edad de 17 años durante sus días en la secundaria. Después de que su padre murió y su madre cometió suicidio, Miku quedó bajo el cuidado de su hermano mayor, el cual es muy cercano a ella. Al igual que su madre y su abuela, Miku y Mafuyu heredaron la habilidad de ver cosas que otras personas no pueden ver, pero a diferencia de ellos dos su madre, luego de heredar esta habilidad junto con la cámara obscura, se volvió loca por la presión hasta el punto de ahorcarse en un árbol del jardín de su casa. Opa. Rei vivía con su prometido Yudasuo, la hermana de su amigo Miku Inazaki con la cual trabaja como su asistente de fotógrafa. Después de los eventos del primer fatal fren Miku se quedó sin familia y Rei decidió acogerla en su residencia tras la desaparición de mafuya Inazaki. Rei y Miku se volvieron amigas íntimas y los tres vivían felizmente hasta el trágico día del accidente automovilístico de Rei. En julio de 1988, Rei y Yu se vieron involucrados en un accidente automovilístico en el cual Rei se encontraba conduciendo. Rei sobrevivió al accidente pero Yu murió lo que causó que Rei se culpara por su muerte. Rei lentamente se fue aislando del mundo exterior al punto de solo dejar su hogar por cosas de trabajo. Esto afectó a en su trabajo como fotógrafa y dejó de tomar fotos de personas para solo tomar fotos, paisajes y arquitecturas. Uno de los amigos de Yuru, Kea Makura, enviaba a menudo cartas para él, pero Rein no fue capaz de decirle la verdad. ¿Tenés? Te mentí? no debería, pero. Solo te pido que sí. ¿Encuentras esto? No te metas. Olvida que me has conocido. Que seas feliz. Ah. Isoka Kurosawa es descendiente de una de las doncellas que huyeron del monte Ikami. Isoka heredó el Kajemi y el apellido Kurosawa de estas doncellas. Kurosawa era el apellido de ciertas sacerdotisas que fueron asignadas para resguardar la sombra primaveral. Ella fue entrenada por una anciana para usar el Kajemi, además de darle la cámara oscura, la cual tanto Isoka como Yuri Kozukata usan durante todo el juego. La habilidad de Isoka de leer las sombras se volvió muy conocida localmente. Su tienda era popular entre los jóvenes que deseaban que les leyeran la fortuna además de las personas que querían encontrar objetos perdidos. Eventualmente una mujer se le acercó buscando que le ayudara con un pariente desaparecido, Akari Narumi. Isoka rastreó a Akari en la cima de la montaña parada en el borde de un acantilado, pero antes de que Hisoka la alcanzara, Akari saltó. El incidente dejó traumatizada a Hisoka y se culpó a sí misma. Tiempo después, Isoka encontró a Yuri en la misma situación que Akari, pero logra salvarla en el último momento. Las dos chicas se volvieron amigas y Yuri se mudó a la tienda de antigüedades con Isoka. Sin embargo, la pérdida de Akari hizo que Isoka se negara a aceptar casos de búsqueda de personas y advirtió a Yuri sobre esto. Ah, ya. Han tardado mucho. ¿Ajustes? No. No cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos tiempos. En marcha. ¡A la orden! K9, quiero saber qué hace aquí la BSA. Averigua. Recibido enseguida. Hace que lo juntos, capitán. Después de que su madre, Mikuinsaki, desapareció, Miu fue criada por Sachiyama, una de las amigas de su madre. Debido a su habilidad psíquica, Mew siempre se daba cuenta dolorosamente que su familia adoptiva sentía más pena que amor por ella, y no tenía con quien hablar de las cosas que sabía y veía. Poco a poco se disgustó por la falta de sinceridad de la gente, y su actitud hacia ella misma no fue de la mejor. Ella creía que no era nada y no se valoraba, solo estaba de acuerdo con lo que la gente le dijera que hiciera. Al comienzo de la historia Miu, trabajaba para una agencia de talentos. Ella esperaba convertirse en actriz, pero su trabajo consistía en ser modelo. ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. ¿Eres tú? Mía, me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó. Experimento conmigo. Espera, has dicho Mía. Mía Winters. La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia, centraos en la misión. Espera. ¿No puedes dejarme aquí? ¿Lo prometiste, joder? Dijiste que nos protegerías. Cuando Mio y Mayu eran apenas unas niñas vivían cerca del área de Minakami. Su madre les advirtió que no jugaran en el bosque en donde su padre había desaparecido cuando aún eran muy pequeñas, pero Mio y Mayu frecuentemente jugaban en el bosque en un lugar secreto. En uno de esos días, Mayu tuvo un accidente y resultó gravemente herida, y Mio se sintió responsable, ya que había estado molestando a Mayu y amenazando con dejarla atrás. Poco después de este incidente, su madre, Shizu Amakura, alejó a la familia del área. En 1988, los Amakuras escucharon que su antigua casa estaba a punto de ser inundada por la construcción de la nueva presa de Minakami. Shizu regresó para una última visita para recordar a su marido, mientras estaban allí, Mio y Mayu fueron secretamente a su lugar de juego infantil. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte nuestros videos. Si a ti te gusta esta clase de contenido, suscribirte. A mí me encuentras en todos lados como arroba seijuro. Instagram búscame como arroba 1995 Suscríbete. Mundo Creepy como Arturo Espectral 3014. sé que uno lo has hecho puede hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla sin más preámbulos. Nos vemos después. Adiós.